Esta es una experiencia en la que vamos a ver las diferencias en el ritmo de emisión de radiación dependiendo del color del objeto. Todo el mundo sabe que si ponemos dos coches al sol, uno blanco y uno negro, el negro se va a calentar más y eso es porque absorbe mayor radiación del sol. Bueno, pues esto que es cierto para la absorción también lo es para la emisión y ah, lo podemos comprobar con esta experiencia en la que vamos a llenar dos latas de agua caliente y empezarán a emitir eh, radiación y a enfriarse vamos a llenar las latas de agua hirviendo con bastante cuidado la sonda vemos como la temperatura se registra aquí la de la lata oscura y aquí la de la lata clara que deben de ser muy parecidas y ahora comenzarán no vez se estabilice comenzarán a descender ambas latas la temperatura de ambas latas las latas se van a enfriar eh, por tres mecanismos diferentes. Uno es por conducción, a través del metal de la lata. Otro es por convección, del aire caliente que sube y se lleva la energía. Y el último es por radiación. Eh, siendo las latas iguales, esperamos que eh, la conducción y la convección tengan más o menos, se lleven la misma cantidad de calor y enfríen las latas igual. Sin embargo, la radiación eh, será diferente ya que el, los objetos negros tienen una mayor emisividad que los objetos claros, de modo que esta lata debería enfriarse a un ritmo mayor. Como eh, se enfría lentamente, pues tendremos que esperar eh, unos 15 minutos para observar bien la diferencia de temperatura. Bueno, han pasado 15 minutos y como podéis ver, la data oscura está un grado con 6 más fría que la data clara. Cuando empezaron a temperaturas muy parecidas, eh, había una diferencia de unas dos décimas como mucho. Bueno, y eso se debe a la mayor emisividad de la data oscura que emite más radiación eh, en el infrarrojo.